Bienvenido al canal de los avances de Luz de Luna de tu serie favorita. Te invito a que te suscribas y active la campanita para más notificaciones. Transferencia de Luna. Desde que ya me he pasado el sistema de la transferencia de dinero, pero a una cuenta mal En este peligroso juego de poder. Yo pienso de poco que en ti. Sé que yo siento lo mismo. Cada uno tiene sus propias trampas. Maltratado a mis colaboradores A nuestros clientes No quiero ni imaginar lo que ha pasado en la ausencia Habrá que esperar a que se muera nomás Para que no nos estorbe Podríamos ir adelantando el viajecito Arranca una semana importante en Luz, Luz de Luna Y unas inmediatamente después de El en América